Hola, muy buenas noches. Muy bu hola, ¿cómo está Fabiola? Muy buenas noches. Aquí les saludo desde Noruega, aunque esta noche estaba muy soleado. Estamos en pleno verano. Gracias por, eh, por conectarte. Vamos a esperar que lleguen algunas otras personas y podamos empezar nuestra charla. Hola, hola Fabiola. Bueno, estoy un poquito adelantada porque siempre, más que todo, por ver el horario y, y saber si funciona. Mari, Lu, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Hoy día va a ser un día un poquito de Buenas noches, Mari. <ríe> ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, ya estamos aquí casi las que siempre estamos. Las personas fieles. Al programa de conversaciones del alma hoy tengo una noticia un poquito triste el, la persona que iba a estar en la entrevista hoy no puede estar surgió un imprevisto familiar bastante triste entonces bueno mi corazón está con ella en este momento Libia, sabe que te quiero mucho y espero tengas el consuelo de dios y dios te acompañe en este momento eh, Aquí en Miami, buenas tardes. Sí, yo sé que ustedes están de tarde todavía, aunque es tarde acá también porque es, está soleado, ¿no? Bueno, eh, como no quise cancelar esta cita, ya que tenía el compromiso de que los días martes y jueves iba a tener una entrevista, por lo menos hasta ahora en junio. En julio ya empezaremos solamente los días jueves por las vacaciones. Eh, Muchos me han escrito y me han preguntado que por qué yo no hablo un poquito más acerca de mi vida, de mis libros, de mis cosas. Más que todo ha sido porque quería darle la oportunidad a las personas que están invitadas a que ellas hablaran, o esas personas hablaran de sus libros, de sus emprendimientos, de todas las cosas que están haciendo hoy en día. Bueno, se me presentó esta oportunidad, todas las cosas pasan por algo Podía haberlo cancelado, pero dije, bueno, no quiero fallarle a mi público. Les doy las gracias otra vez porque se presentan siempre pendientes. Para mí es un honor que puedan estar aquí escuchándome. Esta vez me voy a presentar un poquito más y les voy a contar un poquito más de mi vida. Bueno, soy eh, mi nombre completo es Ada Yolanda Escalante Stephenson. Soy... Eh, una mujer emprendedora, madre, esposa, hija, prima, sobrina, tía. Tengo de todo, pero más que todo apasionada, apasionada por ayudar, apasionada con la gente. Nací en las Islas Galápagos, Ecuador, hace muchísimos años atrás. <ríe> bueno, el que leyó mi libro sabe cuántos años tengo. Y eh, nací de madre noruega padre ecuatoriano. El libro que escribí el año pasado se trata justamente de la historia de mi madre. Ella eh, nació en el 37 aquí en Noruega. Sus padres soñaban con ir a Ecuador. No sé por qué. Eh, tuvieron siempre el sueño la, de querer ir a visitar las Islas Galápagos. Hola Tomás, muy buenas noches. Entonces llegó la guerra. No pudieron viajar, por supuesto. Cintia, muy buenas noches. ¿Qué hicieron? Que tuvieron que postergar todo su viaje. Mi madre para esta época, terminando la guerra, ella tenía 15 años. Y decidieron emprender ese viaje que habían postergado por la guerra. Ellos viajan, se quedan en Galápagos. Mi madre conoce su primer esposo. Y bueno, así es la vida. Los padres toman decisiones. Los hijos también toman decisiones cuando son bueno. Ella no era mayor, pero ya se había casado. Toma la, la decisión de irse, dejar a mi madre con 17 años en Galápagos. Un país totalmente extraño para ella. Pero el amor lo puede. Ella decidió quedarse probar su matrimonio a ver cómo le iba los que han leído mi libro lo saben lo voy a resumir eh, más que todo para que se intriguen un poquito y lo lean es mucho más profundo de lo que yo estoy diciéndolos porque van mucho más detalles que lo que digo no ella pierde sus hijos sus dos primeros hijos se, son arrebatados de ella de una manera muy triste muy dolorosa ella se casa de nuevo con mi padre me tiene a mí y a mi hermano menor. Y bueno, la vida continuó para ella de una manera muy dura, muy triste. Siempre anhelando querer salir, querer volcarse. Nunca, re, nunca renunció a su nacionalidad noruega. Siempre la mantuvo, aunque mi padre le exigía que se cambiara, que sea ecuatoriana. Que, que, y ella dijo, no. Mira, Dios sabe por qué hace las cosas, porque ella siguió empeñada en seguir siendo noruega. Un día marchamos para acá en busca de nuevas aventuras. Hicimos lo mismo que mi abuelo hizo. Nos volvimos hacia el lugar de origen de mi madre. Buscando también a lo mejor, no el paraíso, pero buscando una vida mejor. No es que estuviéramos mal en Ecuador, pero la situación familiar no era buena. Eh, mi hermano menor llegó primero, después llegué yo. Y mi madre vino muchos años después. Y me decía, cuando después que llegó, porque ella anhelaba venir para acá, ver su familia, sus hermanos. Y decía, es tan raro porque ahora yo no los conozco. No sé quiénes son. He crecido sin ellos. Tienen experiencias diferentes a las mías. Son dos extraños. Son la misma sangre, son los mismos hermanos que tenía, pero son extraños. Además, nacieron dos hermanos más que ella no conoció hasta muchos años después. Y decide ella que Noruega no es el país que ella quiere estar. Ella quiere estar en Ecuador. Y esa es la decisión final que tomó ella de quedarse en Ecuador y morir allá. Murió en el 2019. Yo le doy gracias a Dios que fue en ese tiempo y no fue en el COVID porque hubiera sido terrible para ella experimentar eso. Murió ya de, de avanzada edad. Llevó un cáncer. Sanó de eso. Pero yo creo que su meta era estar allá, entregar, como siempre decía ella, voy a entregar mis huesos en Ecuador. <risa> es un Ecuador que amaba, yo creo que más que yo, amaba de lo profundo de su corazón porque es un Ecuador que la vio crecer, ser mujer, eh, ser madre, quedarse sin hijos, esperanzada todo el tiempo de recuperarlos y pensaba que si estaba en Ecuador lo iba a lograr, cosa que no sucedió, y me emociono un poco porque es una historia que a mí me, me conmueve mucho, porque siempre traté de ver, aislarme un poco de la historia de mi madre, porque era una historia muy dura. El momento que yo escribo el libro, lo hice más que todo porque ella me insistió muchísimo antes de morir. Me decían, hija, yo quiero que cuentes mi historia, quiero que mi familia sepa quién soy realmente yo, porque ellos tenían una imagen distorsionada de su vida, porque decían, ¿por qué tienes que viajar a Ecuador? ¿Por qué tienes que ir? Tanto entiendo qué es lo que te pasa. Entonces, cuando ya yo escribo, escribo más que todo por esa razón, para darle ese, ese homenaje a ella, de decirle, lo logré, lo hice. M mientras escribía, eh, sucedió algo en mí que nunca pensé que iba a suceder, Hubo un dolor muy grande, lloré muchísimo mientras escribía porque lo hice del corazón. Las personas que lo han leído saben y cada vez que yo leo partes del libro también me emociono muchísimo porque lo hice realmente desde el fondo de mi alma. Lo escribí homenajeando a mi madre y yo sé que ya estará feliz sonriendo en algún sitio diciendo hija lo lograste, lo lograste eso eh, eh, causó en mí una impresión tan grande el escribir y bueno, tengo mi primer libro está en español, está en inglés y ya poquito a poquito está en noruego porque mi familia me reclama todo el tiempo cuando llega el libro en noruego es un poquito, más, un poquito más difícil de conseguirlo acá mucho más caro por supuesto pero lo voy a hacer lo voy a hacer y además de eso ya está encaminado el segundo libro que lo he venido anunciando ya como un poco más de un mes y está en preventa, es un libro que al principio pensé contar, la historia continúa, la historia de mi madre continúa, porque yo no quise tomar ninguno de mis, de mis experiencias dentro del libro de mi mamá porque quise que ese homenaje sea simplemente para ella, porque si yo comenzaba a contar cosas mías iba a a opacar un poco la historia de ella. Yo quería que ella sea la única, la única e e héroe que estaba en esa historia, nadie más. Por lo cual yo pensé, bueno, voy a escribir mi historia, voy a narrar mi historia del principio, cómo llegué a Noruega, porque hay muchos vacíos en el primer libro que la, la gente dice, bueno, ¿qué pasó acá? ¿Qué, ¿Por qué no escribiste esto? Pero mientras comencé a escribir el segundo, dije, no. El enfoque es, es totalmente diferente. Por eso el libro se llama Cuando la boca cae, el cuerpo habla. Se trata de la enfermedad. Yo sufrí muchísimos años, muchísimos años, con enfermedades muy fuertes que los médicos nunca, nunca supieron decirme de qué era, hasta que un día lo descubrí. Y ahí nace ese libro, la razón de por qué mi cuerpo gritaba. Porque había un secreto que yo no podía contar. Pero en el libro lo cuento. Es muy duro, pero yo creo que va a ayudar a muchísima gente, más que todo mujeres que han sufrido abusos y van a tocar porque el quedarse callada, como el libro de María Julia de Maja, el quedarse callada lo único que hace es que te duela más. Queremos tapar el, los pecados o las injusticias de otras personas creyendo que le estamos haciendo un bien pero nos estamos dañando a nosotros mismos. Así que ese libro realmente es muy cómodo. Me ha costado muchísimo escribirlo porque he tenido que raspar muchas llagas ahí. Y de esto nace para mí el tener eh, cursos de escritura terapéutica. Lo he estado dando. Para mí ha sido un éxito porque veo reflejado que mucha gente no sabe de qué se trata la escritura terapéutica. Y les insto ya no sea por mis cursos, sino por otra gente, que se inscriban una vez en un curso de escritura y vean realmente lo que es, no escritura normal, creativa, sino terapéutica. Sana, eh, te libera de muchas culpas, te libera de mucho dolor. Hay ejercicios muy buenos para hacer, que los puedes hacer todos los días, una vez por semana, una vez al mes, lo que sea. Este curso me llevó a otro curso más, que estoy emprendiendo ahora a finales de agosto, es un libro, es un curso que se llama Escribe tu autobiografía en siete semanas. Basado primeramente en el curso de escritura terapéutica, donde tú vas a conocer quién tú realmente eres y poder escribir de, ese, de esa historia que a lo mejor tú mismo no sabes que está ahí, pero está. Y hay gente que me dice, pero yo, mi historia no tiene nada que interesante. Mira, a lo mejor no parece interesante, pero cuando tú lo comienzas a escribir, te vas a dar cuenta lo interesante de tu vida, porque siempre hay algo en tu vida que puede impactar a otra persona, que puede ayudar a otra persona a salir de un problema o a mirar una esperanza en ese, tu primer libro es fantástico, sí habla de lo sí, realmente es muy emocional, yo como te digo, cada vez que en algunas entrevistas que me han hecho he leído, más que todo un pedacito, la dedicatoria de mi madre, y me conmueve, me conmueve mucho porque, lo vuelvo a repetir, es de mi corazón, desde el fondo de mi alma. Y yo, bueno, no sé qué más decirles. Estos cursos están ya en planes de, de futuro, ya hay algunas personas que están inscritas en el curso. Y yo lo único que anhelo es esto, poder compartir y que la gente sepa que escribir no es difícil. Lo que sí tienes que conectar contigo. No puede ser superficial porque la gente lo nota. La gente que lee no es tonta. La gente que lee sabe y sabe que cuando tú escribes de verdad o cuando tú solamente estás rellenando un papel. Así que no sé si tiene algunas preguntas. Alguien quiere que lea algo o tiene... Quiero tomar ese curso. Sí, es muy lindo. Eh, Mari estuvo en el curso de escritura terapéutica la vez pasada. María Julia estuvo la vez pasada. Y bueno, para mí ha sido muy conmovedor porque hay gente que realmente ha llorado en el curso. Yo les digo, es, eh, es un, un curso bastante pequeño porque quiero que la gente se sienta tranquila. Porque si tú tienes demasiada gente, es como que te, te pierdes. Y yo les digo, es libre de leer lo que tú has escrito, es libre. Tú puedes hacerlo si tú quieres. Casi todos lo leen. Y el que menos derrama sus lágrimas y se dan cuenta que hay algo en tu interior que tú quieres escribir, que tú quieres comunicar. Y es bello, es bello realmente porque yo creo que muchas heridas podrían sanar, muchos dolores podrían superarse si nosotros realmente aprendemos a escribir, aprendemos a conectar con nosotros mismos por medio de la meditación, por medio de la escritura. Es algo maravilloso porque... El, hoy en día, como correctíamos todo el tiempo de aquí para allá, de aquí para allá, es no conectamos con nosotros mismos. Dejamos que el día pase, pase, pase y, y nos damos cuenta que, que no nos detenemos a respirar, no nos detenemos a mirarnos a nuestro interior y decir, ¿qué es lo que está pasando conmigo? Una de las, una de las preguntas que yo hago en el curso es, ¿cómo te sientes hoy? ¿Quién tú eres? Y dice, bueno, yo soy una, comienza a describirse soy una mujer, ta, ta, ta. Pero ¿quién tú realmente eres? ¿Quién está dentro de ti? Y cuando tú comienzas solamente a escribir esas dos preguntas, a contestarlas, te das cuenta que hay algo tan grande en ti que puedes derramarlo y, com y compartirlo con otras personas. Muy cierto, dice Mare. Es un curso extraordinario. Me encantó y lo recomiendo. Sí, Mare. Realmente yo he estado, estoy estudiando todavía mucho acerca de la escritura terapeuta. Estoy en varios cursos uno con una psicóloga, así que me estoy instruyendo cada día más y más y más para tener, eh, tener base fundamental para poder entregar a mis alumnos también y perder ese, ese miedo a dar lo que uno realmente tiene porque al principio ese síndrome del impostor, qué sé yo, yo no sé nada ya lo he superado, <ríe> tengo bastante superada la cámara Estoy feliz de poder hacer esto hoy día porque pensé que no lo iba a poder hacer. Gracias, Mari, porque tú siempre es un apoyo para mí. Eres extraordinaria. Yo creo que no sabes la gran persona que realmente eres. Solamente una llamada telefónica, tú me calmas, dices, no, todo tranquilo, amiga, va a salir bien. Así que no sé si alguien tiene una preguntita para mí ahora que estoy desplayada en el tema, ya sea del libro, del segundo libro, de los cursos. Ustedes me preguntan y yo estoy aquí para responderles. No, parece que no hay ninguna pregunta ahorita. No sé si alguien quiere que les lea algún... algo del libro... ¿O alguien quiere entrar y, y compartir conmigo la, la charla? también bienvenidos también? ¿No hay ningún problema? Aprender para enseñar, dice Cintia. Sí, muy linda. Linda, linda tu entre, la entrevista contigo. Preciosa, preciosa. ¿Cuándo lanzo el segundo libro? Mira, está, está programado para fines de... <ríe> sí, Cintia, ya voy a leer. Para fines de agosto, si todo sale bien. Tú sabes que a veces con Amazon... Tengo que mandarla a editar, tengo que mandar a maquetear. Es un proceso a veces que demora, no por culpa nuestra, sino por, porque tenemos que eh, tener profesionales para que lo hagan. Porque esto no es eh, hacer y ya está listo. Hay que ser profesional en las cosas que no hace. Tanto la portada como... Mari lo sabe porque estamos usando el mismo, el mismo editor y sabemos que esto es... Eh, se, ¿Cómo tomaste la decisión para comenzar a escribir y qué hiciste? Bueno, como les dije, la decisión que tomé fue porque siempre mi mamá me, me dijo, escribe, escribe, tú eres una mujer muy inteligente, tú sabes escribir. Y siempre esa, ese límite que nos ponemos cada uno, ¿no? Hola, Gloria, buenas noches. Nos ponemos cada uno a decir, no, yo no puedo, eh, es muy difícil o sea, escribir es para gente realmente preparada, gente que tiene mucha educación. Yo desgraciadamente no pude cursar la no no universidad, pero he estudiado muchas otras cosas y me siento una persona muy capaz. Pero hay veces que uno se acompleja por tonteras. Y cuando vi ese algoritmo de, de Facebook, <ríe> como que sabe lo que uno piensa, eh, salía una propaganda de un curso de escritura y dije, ahora es mi hora. Así que tomé la decisión y ahí he encontrado, no solamente la pasión por escribir, he encontrado gente maravillosa, maravillosa que en todas partes del mundo, que están aquí en Estados Unidos, en México, en Latinoamérica, y nos comunicamos y hablamos el mismo idioma, tenemos una conexión única, una cosa pero espectacular. Jamás me imaginé tener tanta gente cerca mío, que ni siquiera los he visto en físico, pero los siento tan amigos, tan cercanos, que es increíble. O sea, ese curso a mí me dio muchísimo, muchísimo. Así que le voy a dar el gusto a Cintia. <risa> eh, le voy a leer la, la contraportada del libro. Es el año 1952. La guerra había terminado hace pocos años, pero los estragos eran aún muy visibles. A pesar de esto, una familia se prepara para iniciar una aventura que la guerra los había obligado a postergar. Un viaje que cambiaría por completo sus vidas, y no solo las de ellos, sino también de generaciones futuras. Buscando el paraíso encontró mucho más que eso, dolor, pérdida y la división de la familia. Quedaría para siempre con un corazón al otro lado del mundo. Una historia de amor y abandono, de lágrimas y esperanza. De haber sido emigrante, se volvió extranjera en su propia tierra. Te invito a compartir un pedazo de mi vida. No sé si... Algo, ¿Quieren algo más? ¿Quieren alguna pregunta? ¿Tienen algo para preguntarme? Aquí estoy, lista para contestarles. Si alguien quiere participar, solamente dígamelo. Gracias, Cintia. Participen, por favor. <ríe> Les voy a leer la dedicatoria que le puse a mi madre en el libro, al final del libro. Mi bella madre, mi ídolo, mi todo, Björk. Björk Sinueve, Irene Stefensen de Escalante. Murió el 6 de noviembre de 2019 en Guayaquil, Ecuador. El país que le dio todo, las sonrisas y las tristezas, sus hijos, tanto los que perdió como los que los mantuvo. Sus dos matrimonios fallidos, pero pese a todo, ese dolor inconsciente o no, ella me enseñó a ser fuerte y a no dejarme pisotear como a ella le había pasado. Porque quizás no, tuvo, no le faltó el apoyo de los que le rodeaban, no lo sé. Pero lo que sí sé es que inculcó en mí el amor a Dios. Su fe nunca desfalleció y forjó en mí una vida llena de experiencias. No digo malas ni buenas solo experiencias, que me ha hecho la persona que hoy soy. Gracias por darme la vida, mamá. Cuando todo te iba en contra, cuando hubiese sido más fácil terminar el embarazo, como así, así te habían recomendado. Gracias por escuchar la voz de Dios y saber, que, eh, y saber en tu interior que era la voluntad de Dios y que él ya tenía un plan trazado para mi vida, como aquel telegrama que le enviaste a mi papi cuando nací. Nació, hermosa criatura. Y que fuiste tú que permitió que eso sucediera. Gracias y mil veces gracias, mamá. Descansa en paz. Hoy tu sueño se cumplió. Bueno, siempre me conmueve porque... Como lo saben, no me pude, no pude estar en el momento que ella murió, pero yo tuve la suerte o la alegría de poder despedirme de ella. Eh, me tomé mi último café con ella antes de que se fuera y siento la satisfacción de que, como comentábamos el otro día en una de las charlas, vivir liviano, ir liviano por la vida. Eh, sentí ese, esa, a pesar de que es mi madre, eh, llorado también porque murió, pero siento paz en mi corazón porque hice lo que tenía que hacer como hija. Eh, me despedí de ella el último día porque las dos sabíamos en nuestra alma, en nuestro interior, que no nos íbamos a ver más. Y fue una despedida triste, pero hermosa. Y nos abrazamos, nos pedimos perdón las dos por cualquier detalle, por cualquier cosa, por cualquier palabra. Y me dijo, mamá e eh, hija, hazme ese cafecito que siempre me gusta que me hagas, porque lo haces tan rico. Le hice su cafecito, nos tomamos juntas y nos despedimos. Y me dice, no hija, no te preocupes, yo ya voy a volver. Pero yo sabía en mi interior que no volvería. Y así fue, no volvió más. Pero tengo la satisfacción de que murió donde ella quería morir. Ella está donde ella quiere estar. Ella fue feliz ahí y no le puedo reprochar eso. Porque ella me decía, hija, ¿me voy? No me voy. Digo, haz lo que tengas que hacer de tu corazón. No piénselo, piensa en ti. Tú ya sufriste tanto en la vida que para qué pensar. O sea, piensa en tu felicidad. Si tú eres feliz haciendo esto, hazlo. Y eso yo les digo a las personas de mi alrededor, o sea, Déjense de tantas cosas, ¿eh? vivan liviana la vida, perdonen a quien tienen que perdonar, sigan la vida que, que en un momento otro uno se va, uno no sabe cuánto tiempo va a estar en esta vida y lo que tienes que hacer es perdonar a quien tienes que perdonar, seguir adelante, eh, luchar por ti, por tu familia, por tu, los que están al lado tu, la gente que te quiere mal, hazte a un lado, o sea, no dejes que eso te dañe, que te llenes de rencor, de rabia, de, de celos, de envidia. Olvídate de todo eso. Viaja liviano por la vida. Viaja liviano porque eso es lo único que te vas a llevar. No te vas a llevar nada. Y a, acaba, ayer acaba de morir el primo de, de mi esposo. Murió de cáncer muy joven. Y eso me hizo reflexionar otra vez. Pensar de que nadie sabe cuánto tiempo tenemos acá. Hola, Milvita. Y es importantísimo que estemos a cuentas con todos. Que no tengas nada, nada de, que deberle a nadie. No estoy hablando en lo monetario, estoy hablando en, en lo espiritual, en el alma. Que hayas hecho cuentas con las personas. Que a, a quién ofendiste o a quién te ofendió. Irle y pedirle perdón. Y decirle, ¿sabes qué? Te perdono por lo que me hiciste. Yo quiero vivir tranquila. Quiero vivir mi vida liviana. Porque es la mejor manera de vivir. Livianamente. Y así tú te vas. Te vas tranquila. Y la persona que se queda cuando tú te fuiste. También se queda tranquila. Porque sabe que hizo las paces contigo. Y es la mejor manera. No importa lo que nos hayan hecho. No importa. Porque ¿qué? ¿cuánto tiempo estamos en esta vida? Así, chiquitito. Y no... Y vamos a perderlo con peleas, con, con tonteras. No, no más. Bueno, una degresión de lo que estamos hablando. Pero bueno, volvamos a lo mismo de, de, de mi curso. Le, sí, María, te quiero mucho también. Eh, le, bueno, les insto para que los que quieran... Ah, Perdonarse también si ver, si decir, sí, es que el perdón no, no es necesariamente que tengas que ver a la persona de frente, el perdonar es, tú tienes que expresarlo con tu boca, puedes poner una foto a la persona al, al frente de tuyo y decir, sabes que te perdono, porque es algo que va a salir de ti, va a salir eso y eso es importantísimo, yo creo que no hay cosa más, más sana, mejor remedio que el perdón, es como lo, lo hablábamos un día en el curso de, de gloria, que el perdón no necesariamente es para la otra persona. El perdón es primeramente para ti. Cuando tú perdonas a otros, es tú te estás sanando primero. Porque resulta que hay gente que hace algo y, y tú te sentiste mal porque esa persona hizo algo, dijo algo. Y dijo, ay, esta que se cree que me ha dicho esto. Okay. Y tú vas por la vida resentida porque alguien te dijo algo. Y esa persona ni se enteró de lo que te lo dijo. Para esa persona no fue importante, para ti sí. Tú llevas amargura, llevas resentimiento. Y que resulta que pasa el tiempo y sigues con esa amargura. Entonces cuando tú perdonas, porque la otra persona ni se enteró. Tú perdonas a la persona y dices, sabes que la voy a perdonar porque al fin y al cabo fue una tontera. Tú vas a sentir alivio en tu corazón. Vas a sentir liviandad, vas a decir, oh... Que por fin me saqué este peso de encima y a lo mejor te encuentras con esa persona, se lo haces ver, le dice, mira, yo me sentí mal porque tú me dijiste esto este, ese día. Y dice, ¿qué? ¿Yo? ¿Te dije eso? Ni siquiera se acuerda. ¿Por qué? Porque para esa persona fui irrelevante. pero fue, fuiste tú la que percibiste las cosas como ella, tú creíste que ella te lo dijo. Entonces tenemos que tener cuidado de eso porque muchas veces no es el error del otro el error es nuestro porque nosotros estamos percibiendo las cosas de otra manera. Bueno, mis queridos amigos, como les dije al principio, los que no han estado del principio, la compañera que iba a estar conmigo hoy día tuvo un percance familiar muy trágico y bueno... Eh, me dio en cierta manera esta oportunidad para poder hablar de mí, de mis libros, no solo el primero, el segundo, de mis cursos, de un poco de mi vida, de qué yo he hecho hasta ahora. Y por eso me desplayé de un poquito hablando de, de mi persona, no es, no es ninguna otra cosa. Así que no sé si tienen alguna pregunta que hacerme para poder finalizar, porque como estoy sola no voy a estar hablando una hora, así que no se preocupe. Ya prontito vamos a terminar. Pero si tienen alguna preguntita o alguien quiere subir y hablar conmigo personalmente, yo encantada de la vida. Porque esto va a ser una, una charla fuera de lo común. Nadie se atreve. No sé, bueno, qué más decirles que, que aquí estaremos. Eh, gracias, gracias, Mare. Muchas gracias. Tú quieres pasar, Bueno. Te voy a invitar y vamos a conversar, un ratito, pero ahí vamos a conversar, acepta la invitación. Roberto, qué gusto. Bueno, el martes que viene vamos a tener de nuevo a Juan Pablo Jarris, porque resulta que la última entrevista que le hice no se grabó, no sé por qué, fallas técnicas. Así que va a estar con nosotros el martes y de ahí solamente los jueves en, este, en julio porque, bueno, tenemos vacaciones y queremos descansar un poquito. Y el último martes de julio también voy a tener una entrevista con Roberto Cifuentes de Chile, mi querido amigo, compañero, que se había desaparecido un tiempo, pero ya está de vuelta. <ríe> Él va a estar en la última, el último martes, y el primer martes de julio va a estar Juan Pablo Yerri. Así que los dos chilenos para julio. El resto ya están programados los de julio, y si alguna persona tiene interés de estar en una charla conmigo, solamente mandarme un mensaje por Instagram, por donde quieran. Y no pudo unirse, Mildia, bueno. Ya te mandé la invitación, no pudiste. Cualquier persona, si conocen a alguien que quiere que le entreviste, que quieran hablar de su libro, sus proyectos, me avisan. Y tengo cupo desde septiembre, mitad de septiembre en adelante. Excelente, sí, Roberto. Bueno, aquí comentando que la chica no pudo estar hoy día, pero bueno, me desplayé yo. Voy a tratar de quitar esas muletillas que tengo. <ríe> estoy tratando de hacer, estoy haciendo un curso de conferencista y me cuesta un poco quitar esas muletillas. Y ya me doy cuenta cuando las digo, me estoy dando cuenta por lo menos cuando son. <ríe> y muchísimas gracias a todos, gracias por estar aquí. Y si no tienen ninguna otra pregunta que hacerme, ninguna otra cosa, eh, bueno, me despido de ustedes. Si no quieren que les lea alguna otra cosa, alguna parte del libro o algo más, me avisan. Aquí estaré y cualquier cosita que quieran saber de mí, me preguntan. Con gusto les respondo lo que se pueda responder y se pueda publicar. Bueno. Como no veo respuestas. Sí, por favor, lea algo más. Bueno. A petición del público, que cante, que cante. <risa> La dedicatoria no, porque eso no viene, no viene al caso. La introducción del libro se las voy a leer. Y con eso ya me despido. Okay. Sentía la brisa del mar acariciando mi cara, los rayos del sol como espadas atravesaban mi piel. Estoy viva, era lo único que pensaba en ese momento. Todo lo demás no, ya no importaba. Al escuchar el ruido de las olas chocar contra las rocas, sabía que era la última vez que te vería y ya han pasado 43 años. Aquella mañana de verano... Cuando iba a subir al avión que me transportaría a Guayaquil, qué poco sabía lo que me depararía en la vida. Abandonarte Galápagos ha sido lo más doloroso que he sentido. Pensaba en todas las maravillas que iba a experimentar, dejando atrás mis recuerdos, casi huyendo sin darme cuenta de lo que perdía era más grande de lo que me imaginaba. Aquí donde empezó para mí, terminó para mi mamá. Desde hace muchos años, casi cada vez que me preguntaban cómo había llegado a Noruega, les contaba la historia de mi madre. En grandes rasgos, por supuesto. Los que me escuchaban se impactaban y me decían, escribe la historia de tu madre. Pero yo pensaba, qué gente tan exagerada. Ahora, después de tantos años, he pensado, sí, es verdad. Además de ser la historia de mi madre, es la historia mía también. Y la razón por la que yo estoy en Noruega. A pesar de, de, de que no he podido contar todo en este libro, quise que supieran lo más importante, aunque tal vez algún día cuente la historia, mi historia y sus anécdotas. Lo único que sí quiero recalcar es que mi madre siempre trató de escapar, pero no pudo. Nadie la pudo ayudar. Estaba en un país extraño, sin red de ayuda donde el hombre tenía la potestad sobre la mujer y los hijos. Así que un día hermoso en mi vida llegó el profesor Navarro y empecé un curso de escritura. Mari dice, ¿cuándo es tu próximo curso de escritura? Querida Mari, es a fines de agosto. Quiero cuadrar con la gente que está inscribiéndose para que sea coordinado con el curso de escritura. Escribe tú autobiografía, porque quiero que vayan coordinados los dos para que la gente que entre en el curso de escritura terapéutica tenga una base buena para poder escribir su historia. Así que les insto que sigan, me sigan en Instagram, me, me hagan las preguntas que quieran, yo estoy aquí para responder, como les digo, eh, creo que va a ser el último jueves de, de agosto que empiece el curso pero eso lo voy a definir un poquito más adelante con las personas que van a empezar, que ya están inscritas y que están interesadas en hacer el primer curso. Algunos ya lo han hecho y nunca está malo repetir. Así que, ¿qué más les puedo decir? Muchísimas gracias por haber asistido, por ser fieles, por estar aquí, por quererme escuchar. Yo no sé quién le da, pero muchísimas, muchísimas gracias porque esto a mí me ha ayudado enormemente, a crecer delante de una cámara. Nunca pensé que lo iba a poder hacer. Para mí ha sido un desafío enorme poder estar aquí eh, hablando con ustedes sola, porque es más fácil con otra persona en vivo. Pero bueno, reto superado, lo logré. Así que esta será la primera de muchas, muchas veces que voy a grabar sola. Así que ahora ya, no al miedo. Muchísimas gracias otra vez Les agradezco de corazón que hayan estado conmigo Y ya el martes nos vemos con Juan Pablo Yarri, Unos libros excelentes que tiene desde Chile Muchas gracias, Cintia Muchísimas gracias Lo hago de corazón y muy contenta de poder compartir con ustedes Mis experiencias, mis libros y todos mis proyectos Un beso súper grande Y los espero el martes a las 8 como siempre